Entonces, 3, 2, 1, 0. A veces pienso que los pelos tienen algo que ver, o mucho, que ver, con, con la moda en realidad. Y que, y que dejárselos o no dejárselos es también una decisión siempre cultural y siempre social. Y que hay algunos cuerpos heteronormados que nos dicen que hay que ser así o no. Pero que en sí mi decisión de haberme los dejado no. No pasó por la dificultad de, de, de depilármelo, por las ganas de dejar de hacerlo, por el dolor. Sino por el gusto, también. El, las ganas de verlos así. Yo los veo así y estoy contenta con ellos. Pienso que es, es una forma más de adorno de mi propio cuerpo. Y no me molestan. Me gustan mucho más así. No me molesta tampoco cómo me ve la gente. Lo, a mí no me molesta, no sé, a la gente sí a veces. A veces en el colectivo me miran, o en algunos lugares. Pero no, no tengo drama con eso. Y en mis relaciones tampoco me ha pasado mucho así. También será que me estoy relacionando con gente que no tiene muchos dramas de esos. Porque hay gente que sí los tiene. Bueno, a mí me gustan mucho mis pelos. Este, de aquí de axilas, de las piernas, que son frondosos. Eh, me gusta tenerlos, a veces me los saco por determinadas circunstancias, por ahí me tengo que operar y prefiero sacármelo para no generar una impresión negativa porque pienso que la gente a veces eso lo ve mal, este pero en realidad a mí en la intimidad me encanta y con mis parejas, o sea, realmente no, no afecta en absoluto el erotismo, sino por lo contrario, creo que el hecho de Sentirme yo cómoda con mi cuerpo y mis pelos hace, me hace mejor en la cama y creo que me, me desea más por estar más este, conforme conmigo misma. Nunca me gustó depilarme. No, no está bien usar así, mostrar los pelos. ¡Ah! Con más razón, empecé a usar short short, todo <risa> los pelos ¿sí? quedé, Se muy re muy escandalizaba mamá No, bueno, me acordaba que cuando era más chica, más joven, como a los 20 más o menos, con mi hermana, cada vez que íbamos a salir un fin de semana, ella, que tiene tres años menos que yo, se preparaba y una de las preparaciones era eh, comprar la cera y ponerla en, en la hornalla, ponerla a calentar y era esta cuestión de, de depilarse como una especie de ritual antes de salir, pero que yo lo veía como algo que era muy doloroso y que nunca iba a querer pasar por eso y, y me, bueno, me contuve todos estos años, nunca lo hice, como que, soy medio miedosa a sentir eso, digo, no, para mí no vale tanto la pena este, sentir dolor o depilarse, hacerse el cavado. Eh, como que mejor estar así con los pelos al viento y listo, nada más. Eh, tengo muchos pelos, me encantan. Creo que los pelos fueron floreciendo junto al feminismo al mismo tiempo conmigo. Creo que son bien negros, también, por el tiempo en que los reprimí. Eso es lo que más me gusta de ellos. El pelo es algo que, de hecho, me empezó a erotizar muchísimo, en tanto en las mujeres con las que me relaciono, y como en, mí, como en mí misma. Y, nada, estoy orgullosa y pienso dejarlos que sigan fluyendo. También tengo estos, que son mis favoritos. Los peino a veces. A veces no. Y nada, creo que hay que dejarlos. A mí me pasó que después de empezar a dejarme los pelos, mis amigas, incluso las no feministas, empezaron a dejárselos crecer también. Pero sin decir nada, como naturalmente. Bueno, yo creo que eso es una suerte, porque mis amigas no feministas, desde que yo me dejo los pelos, dejaron de mencionar el tema pelos o el tema... Todos los temas que tienen que ver con verse pelos míos, que no tienen que estar, ya no se hablan. Ni los, te pusiste un pantalón corto, ni, ni los tenés ni, los ten, ni los, no los tenés, o no los tenías antes. Ya está, eso se dejó de hablar. Incluso algunos amigos, eh, novios de mis amigas, me han competido, me han eh, dicho que bueno, tenés más grandes que yo, me han elogiado los pelos y me han dicho que son más fuertes, más negros. Les salen solos. A mí me salieron unos poquitos acá, en el mentón. Y, y ahí bajo las patillas. Pero bueno, hay chicas que tienen más suerte que yo. <risa> Voy a compartir mis pelitos. Soy un tipo trans en tratamiento y vine a compartir acá el trabajo de las chicas. Eh, tengo pelitos nuevos en las tetillas en la panza que se me confunden con, con, con los después las axilas están algo más peludas aunque yo era lampiño y, y estos son los primeros pelos de las piernas así que bueno espero haber colaborado con el trabajo Bueno, eh, yo vengo de dos familias bastante conservadoras, así que la mayor parte de mi vida me tuve que depilar porque así me enseñaron que se tenía que hacer. Hasta que conocí una persona que me enseñó que no era la única opción y empecé a dejármelas crecer un poco directamente en todo el cuerpo, en las axilas, en las piernas, en el, el vello púbico y todo eso. Eh, y una vez a los 4, 5, 6 meses de cortarme, de dejarme crecer los pelos, decidí cortarme para, para ver cómo era de nuevo mi axila depilada y cuando me la vi depilada, después de haberme acostumbrado a ver los pelos ahí, me quería morir, era como si me hubieran arrancado una parte de mi cuerpo. Así que creo que es mucho más lo que nos meten en la cabeza y que lo que nos aplastan que lo que nos dejan ser libres y conocer nuestro cuerpo naturalmente como es. Así que bueno, esa es mi experiencia. El día que me declaré lesbiana, ya no me depilé más y, y me compré un boxer, ya no sé más bombachas, y me empecé a sentir mucho más cómoda con mi cuerpo, con mi manera de caminar, con manera de estar en el mundo y, y bueno, y ando así con mis pelos por la vida, me no me defilo los piernas, no me defilo nada. Y ya. ¿Ya? <risa> bueno, eh, no sé, ahora tengo estos pelos Acá en las axilas, como muchos, me parece lo más fácil de tener porque se, no se choca tanto. En verano normalmente uso pelos en las piernas también y en invierno más común que los saque. Eso hago en casa para no participar en la industria de belleza masiva, ponele, pero cuando recién me mudé a la Argentina, fui a uno de los lugares y parecía, qué sé yo, como una gran matadero de chicas, todas tiradas en camillas a la vez, con las piernas abiertas y desconocidas total, aplicándole cera caliente. Y era lo más bizarro y perverso que podría haber imaginado. Y por supuesto me encantó y me fascinó. Entonces fue algunas veces, pero... Con las relaciones, ahora, normalmente bien, qué sé yo. Dentro de un ámbito hay presión tener los pelos, en el colegio donde trabajo hay presión no tenerlos. Siempre se corre por un lado equivocado, parece, como... Me acuerdo la época cuando nadie se depilaba mucho la concha y en los ámbitos tipo perversos o BDSM se hacía y era impresentable. No podrías coger con una persona normal o ir al ginecólogo sin que te preguntara. Y dentro de unos años se cambió todo y resultó impresentable ir al, al ginecólogo con, con pelos. Como que no te habías cepillado los dientes antes que ir al dentista. Eh, esto me gustaría ver cambiar. Que se puede hacer lo que le gusta hacer sin que alguien te discrimine. Pero no, no es siempre tan fácil encontrar la manera. ¿Lo cortaste? Puedes empezar a grabar. Porque como no tengo pelos, tengo plumas. ¿Cómo plumas? Plumas. Tengo pelos en la chiva. Eh, casi todos los pelos que tengo. Y en la cabeza también tengo muchos pelos en la cabeza. Y en el resto del cuerpo casi no tengo pelos. Pero no importa que no tenga casi pelos, porque todo el mundo piensa que debo, debo ser repeluda Me dicen cosas en la calle, eh, como las cosas que los tipos se imaginan viéndome la cara con pelos. Imaginan que tengo una concha llena de pelos, el culo lleno de pelos, las tetas. Y dicen cosas al respecto de lo que ellos imaginan eh, sobre los pelos que yo debo tener, porque si tengo estos pelos en la cara. Eh, entonces, bueno, estos son mis pelos y los llevo con mucho orgullo. Eh, a veces es un poco difícil conseguir novia con estos pelos pero cuando conseguís una novia obviamente es la mejor eh, pero otras protestaron, la verdad que es, es así, otras protestaron mi madre protesta, mucha gente protesta pero bueno, me parece que si hay un derecho humano es el derecho a usar el propio pelo y que cualquier tipo de imposición al respecto de dejarnos los pelos o de sacarnos los pelos es una violación a nuestros derechos fundamentales Así que por una cuestión de derechos, tu pelo es tu pelo y mi pelo es mi pelo. Chao.